Yo sé bien que si te miro otra vez vuelvo contigo porque yo te sigo queriendo mucho más que antes. Los éxitos de Juan Gabriel empezaron a recorrer el mundo y a gustarle a todos, inclusive a quienes vivían al margen de la ley. Soy el hijo mayor de Gilberto Rodríguez de Orejuela, jefe del cartel de Cali. El cartel de Cali fue la agrupación criminal colombiana que por casi dos décadas controló la exportación de cocaína desde Sudamérica y el comercio de esa droga en las calles de Nueva York. Su gran jefe era Gilberto Rodríguez Orejuela, quien recibió un regalo soñado para celebrar su cumpleaños número 50. Fuimos invitados por, por los miembros del cartel de Cali a celebrarle el cumpleaños a mi papá, contrataron a Juan Gabriel para que viniera a amenizarle la fiesta de los 50 años de 1989. Juan Gabriel, te Ay, mija, muchas gracias. Ay, chulo. ¿Será que ya vamos a comenzar con esto? Ya es muy tarde. Insisten en que tu entrada sea la gran sorpresa para el cumpleaños. Es que exigen mucho, esta gente exige mucho. Así son, hay que tenerles paciencia, no más. Tómate el Lo trajeron directamente desde Miami en un avión privado de mi padre, un King 200, Llegó al, al aeropuerto Bonilla de Aragón de Cali directamente. De ahí fue sacado en un helicóptero hasta la finca, en mención Villa Carolina. Bueno, primero que todo, yo soy José Santa Cruz, ¿me puedes decir, Charlie. Gracias, don Chefe, ¿cómo está? Muy bien. Buenas noches. Como le estaba diciendo, para mí es un gran placer tener al vivo de Juárez aquí. Esto no me lo puedo creer. Pues los miembros del cartel se sentaron con él y le dieron champaña y empezaron a, a tomar champaña y habla y, y rías. Era muy, digamos que hizo migas, como dicen los colombianos, con el con, con mepacho Herrera. Y, y se reían y pues. Bueno, pero vení, Juan Gabriel, ¿será ¿sí que vos me podés hacer un favor? Ah, no, Mira, vos te pones a cantar ese concierto así como lo cantaste, así como los ángeles y todo, y cuando termines de cantar bien, te le acercás y. ¿Ah? Oiga, pero no se le hace que es un poco atrevido eso. No, no, no, no. Y si aquí no lo estamos pasando, lo ¿eh? estamos enfiscando. Aquí no hay bonito rien y eso va a ser parrisas. Entonces, ¿qué me decís? Bueno, pues. ¿Todo sea por el fin del cumpleaños? Eso, entonces les aviso cuando pueden salir a cantar. Nos vemos ahora, señores. ¡A mí momento! Ay, ya. Ojalá que el jet esté listo para despegar una vez terminando el show. Todo va a estar perfecto, don Alberto. ¿Qué va? Chepe Santa Cruz, que era uno de los que lo había contratado, digamos que era el más jocoso, le dice que le quería jugar una chance a mi padre en sus 50 años y le dice que le cante sí. la canción. <risa> Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano, amigo y socio, Gilberto Rodríguez. Hey, Como no estás cumpliendo 50 años y eso pues es la mitad de la vida. Te tenemos una sorpresa muy especial. ¡Mariachi! Don Gilberto, estos 50 años los festejamos todos juntos con usted. Espero que se la pase divino esta noche. ¡Felicidades! Mientras la canción iba terminando, Juan Gabriel dudaba si cumplir o no con la extraña petición que le hiciera José Chepe Santa Cruz. Finalmente, decidió que sí. Chepe Santa Cruz estalló en risas, mientras Gilberto Rodríguez Orejuela, de acuerdo con su hijo Fernando, tuvo una violenta reacción. Ah, Discúlpeme, don Gilberto, es que su colega me dijo... Ningún oh, colega me respetar a mí. El tenso momento estuvo a punto de tomar un giro trágico cuando el capo quiso tomar el arma de uno de sus hombres. Mi papá pues reaccionó de una manera violenta, digamos, en el momento, aunque los otros miembros del cartel ahí mismo lo, lo detuvieron. No estaba tanto, él estaba bravo con Juan Gabriel por lo que había hecho en ese momento, pero... Eh, los miembros del catedral al reírse y al eso pues sí, pero ese se y como que no le gustó y lo miró y, y pues Juan Gabriel dijo, no, este señor me va a matar y, y pidió pues que lo sacaran y que él que se quería ir ya El violento incidente fue narrado en el libro El Hijo del Ajedrecista Nadie le preguntó a Juan Gabriel su versión sobre estos hechos pero varias fotografías en poder de los hijos de Rodríguez Orejuela demuestran que la fiesta sí existió y que el vivo de Juárez Cantó en ella. Papá no accedió a que decirle pues que tranquilo tranquilo, ¿no? Él se quedó bravo y, y no quiso salir como a despedirse y a decirle, ah, no, no ha pasado nada. Entonces él se fue con esa intranquilidad para, para su ciudad. Iba para, para Miami de nuevo, el avión lo estaba esperando y yo, yo me imagino que descansó cuando ya estaba en el aire.